Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Mariana N. Mariana, de aproximadamente 29 años de edad, deambulaba por varias iglesias y calles del centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí en México siempre con su bebé en brazos. Varias cobijas lo cubrían y ella le iba mostrando cada uno de los lugares que visitaban. Varias personas la observaban pues su emoción al contarle historias a su pequeño era descomunal. Sin embargo, había algo raro, pues el bebé no se le escuchaba llanto, risa o algún sonido típico de los recién nacidos. Un día, mientras la mujer se encontraba en uno de los tantos recorridos, fue vista como siempre con su pequeño, pero además un olor fétido se desprendía de él. Las personas llamaron al sistema de emergencia 911 y estos descubrieron que se trataba de un menor que ya había fallecido. Intentaron detenerla, pero esta huyó y según cuentan testigos, desapareció al doblar la esquina. Los agentes de seguridad dieron aviso para que estuvieran alertas y varias horas más tarde fue localizada en el pasaje Zaragoza en el centro histórico, deambulando aún con el cuerpo sin vida de su bebé. Se presume que todo fue derivado de un descuido materno. El pequeñito contaba de 36 a 48 horas de haber fallecido, pues comenzaba a entrar en la fase de descomposición. Su cara y cuerpo se tornaron de un color oscuro. Al ser detenida, pidió que le dieran más tiempo, pues aún le faltaban a su bebé varios lugares por conocer. Por extraño que parezca, algunos comentan que la noche en que fue detenida, lograron escuchar el llanto de un menor en algunas calles del centro histórico. Como si se tratara de espectros como La Llorona, estas nuevas historias de madres con sus hijos muertos perturban a quienes se encuentran con estos casos. Rosalind Baker Una mujer británica de 25 años se subió al autobús con el cadáver de su hija en brazos. Tenía la intención de dramatizar una situación en donde la bebé moría a bordo del autobús y a la vista de todos los pasajeros. Al iniciar su actuación, las personas rápidamente trataron de acudir a sus gritos de auxilio, intentando reanimar a la bebé, que ya hacía con los ojos en blanco. Las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del autobús muestran cómo la mujer se sube al vehículo mientras su novio le hace un gesto con el pulgar hacia arriba. Rosalyn permaneció fría y tranquila mientras los pasajeros, en pánico, intentaban salvar la vida de su hija. La bebé ya estaba sin vida. La causa, fractura de cráneo y múltiples lesiones cerebrales. Gracias a la grabación, el juez Nicholas Hillard sentenció como culpables a los padres que trataban de ocultar los verdaderos hechos. Silvia Reyes El siguiente caso conmocionó a los habitantes de la Ciudad de México. Silvia Reyes, de 25 años, iba a abordar el autobús en la terminal de La Tapo, acompañada de su esposo de 53 años y un bulto envuelto en bolsas los pasajeros se percataron de que aquella extraña pareja ocultaba algo y al descubrir que de entre las bolsas asomaba una pequeña cabeza, de inmediato alertaron a la policía para solicitar el apoyo de los paramédicos. Sin embargo, era demasiado tarde. Aquel niño se encontraba completamente sin vida. Silvia testificó que el niño tenía 5 años y que había muerto por una enfermedad, que había viajado a la Ciudad de México para que su hijo recibiera tratamiento médico por una enfermedad que contrajo meses atrás. Pero el menor había fallecido, por lo que ahora lo llevaba a Puebla, su estado natal, para enterrarlo. Las autoridades señalaron que la mujer no pudo detallar cuál era la enfermedad de su hijo, por lo que fueron trasladados al Ministerio Público de la Delegación Venustiano Carranza para investigar si hubo un delito. Romecia Sims En una escena macabra como salida de una película de terror, las autoridades de Maryland hallaron a una mujer de 24 años de edad empujando en un columpio a su hijo sin vida en un parque. Romechia Sims, la madre del pequeño niño de tan solo 3 años, fue diagnosticada con enfermedad mental hace 3 meses y había estado buscando ayuda hasta que la policía la descubrió con su hijo en el Will Memorial Park. La abuela del pequeño afirmó que su hija no tenía hogar y que sufría de depresión al tener que lidiar con esto y cuidar de su hijo. El cuerpo del niño fue llevado para realizarle una autopsia y determinar las causas de su muerte. Los resultados fueron deshidratación y baja temperatura corporal por lo que su fallecimiento fue clasificado como homicidio, ya que la mamá al parecer lo habría llevado al parque y dejado ahí por dos días para luego regresar y columpiarlo, que fue como la encontraron. En este video vimos casos de negligencia, de homicidio, de pobreza y problemas mentales, en donde lamentablemente perdieron la vida niños que estaban al cuidado de sus madres. Historias tristes y aterradoras, trágicas y perturbadoras. Los espero en el siguiente video y también en mis transmisiones nocturnas 10.30 de la noche. Los espero en Relatos Oscuros, donde estaremos hablando de tendencias, de historias, de cosas paranormales, hechos aterradores y demás. Nos vemos con más casos de los expedientes Oxlack.